Primero dibujamos las piezas del automóvil, las cortamos y luego las pintamos. Unimos las piezas con mucho cuidado. Con mucho cuidado abrimos los orificios donde irán las llantas del automóvil. Recuerda verificar que las ruedas giren bien. Pusimos la ventana y luego con mucho cuidado ubicamos el panel y las luces del automóvil. Ahora verás en funcionamiento el automóvil solar. Tu proyecto debería funcionar de forma similar, si no lo hace puedes volver a ver el video y revisar el proceso. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.